La directora del Distrito Educativo 0705, Delidaña Rosario, asegura que desconocía de que este martes se llevaba a cabo una paralización de docencias en centros educativos pertenecientes a dicho distrito, motivada por la Dirección Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Nosotros sabemos que la metodología del ADP siempre es paralizar la docencia. ...y que no es el mejor método, además de eso, las demandas que ellos tienen, eh, también ellos tienen conocimiento de que hay procesos que se dan... ...y que tenemos que tener un tanto de paciencia y esperar a que nos den las respuestas, hay situaciones de esas que están al alcance del distrito, puede ser, pero hay otras que no, entonces... Nosotros necesariamente, y ellos lo saben, y hemos estado haciendo gestiones conjuntamente con ellos de algunas situaciones que se han venido dando, pero tenemos que esperar. Además se refirió a los diferentes piquetes que estudiantes han hecho en dicho distrito. Ayer tuvimos un grupo de la FELABEL, el cual simplemente los recibimos en la oficina y no sabían ni siquiera qué decirnos porque no tenían un pliego de demandas a mano. Le preguntamos qué buscaban, de, de lo que nos dijeron que los medicamentos de Manonaria Castillo y algunas cosas, el médico de Ercilia Pepín, le mostramos la solicitud de que ya hemos depositado de manera reiterada y también sobre los medicamentos teníamos justamente cuando ellos vinieron el listado donde el director y también nosotros le estamos gestionando que los medicamentos pues lleguen al centro. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.